de hoy que es el lunes 27 de abril del año 2020, tal cual comentábamos Sergio Romero y nosotros al principio de este espacio, y vamos a tener en el día de hoy compartiendo con nosotros unos de esos héroes anónimos eh, que se ha entregado en cuerpo y alma a este movimiento que es Fuerza Viva de Duarte, con el objetivo de de extenderle la mano, amiga, a tantas personas que en esta provincia de Duarte están en este momento pasando por eh, mucha, mucha necesidad. Y uno de ellos es nuestro amigo y hermano Manuel de Jesús de Moya. Así que saludamos y le damos la bienvenida a este contacto diario a Manuel de Moya. Hermano, saludos bienvenido Buenos días, Víctor. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación y buenos días a todo el público televidente que nos mira. Gracias Manuel por, por estar con nosotros y aceptar esta invitación, sé que el deber te llama porque desde que se hizo este movimiento pues ha sido parte importante, al igual que otros, que muchos, eh, sin, no uno más importante que otro, pero sí reconociendo nosotros integración en cuerpo y alma que han hecho ustedes. Eh, que han conformado este movimiento que es Fuerza Viva de Duarte. Quisiera Manuel que compartiera con nosotros esta experiencia que tú junto a otros ha estado viviendo desde que inició esta pandemia que no ha tocado a nosotros directamente a la provincia de Duarte. Bueno, sí, eh, Víctor, mira, eh, Fuerza Viva Duarte eh, surge de eh, la necesidad de ayudar eh, fruto de la, de la pandemia del COVID-19. Eh, un grupo de empresarios de San Francisco eh, se comunican y, y, y, y evalúan la, la posibilidad de, de de qué manera poder ayudar y entonces de esa manera se conforma Fuerzas Vivas así como tú lo decías eh, Fuerzas Vivas es un grupo de empresarios, profesionales eh, líderes comunitarios eh, voluntarios que se unen con el único objetivo de que las personas menos necesitadas puedan recibir una mano amiga fruto eh, de esta situación que se está viviendo ahora mismo. Y donde San Francisco eh, es, vamos a decir, el foco principal. Eh, y eso fue lo que nos motivó a nosotros a hacer esa, ese movimiento, que definitivamente eh, ha sobrepasado nuestras expectativas, porque al principio eh, pensábamos que iba a ser un movimiento pequeño, pero que fruto de la solidaridad, del empresariado franco-macorizano eh, que se ha volcado y que parte de este movimiento hemos podido tener un, un alcance eh, diría yo que para un tipo de movimiento como este impresionante Manuel eh, eh, ¿cómo ha tocado la parte humana de Manuel de Moya involucrarse en, en, en esta situación? mira eh, desde, desde pequeño vamos a decir que fruto de, de la misma eh, el mismo ejemplo que hemos tenido nosotros de nuestros padres, eh, yo creo que esa parte ha sido fundamental en todos los eh, la familia eh, eh, de Moya, todos los hermanos y definitivamente que, que en esta situación, en esta coyuntura, haber podido estar eh, sirviendo junto a un grupo de servidores eh, ha sido para mí eh, de una manera una una ha sido un vamos a decir que una experiencia eh, formidable. Eh, dándome cuenta que de la única manera que uno puede sentirse satisfecho cuando uno le sirve a los demás sin esperar nada a cambio definitivamente que ha sido una experiencia para mí y para cada uno de los integrantes de Fuerza Viva ha sido una experiencia única una, una de las cosas que, que ha, está haciendo es asistir eh, principalmente a los a lo más necesitados en este caso de, de la pandemia Ustedes, ustedes, cómo fue, como grupo han visto, qué han visto en la, en esa, en esa, en esa población vulnerable, qué es lo que más ellos necesitan, si necesitan más información, si es, si los, si los, si los recursos a ellos no les llegan como les llega a la gran población, ¿cuál es la, el, el, la, la, la parte más vulnerable que tienen estas esta personas y ya con ustedes eh, lo abordan en, en, en, su, en su, en su, arsenal de, en el, en su, de su vivir? O hacen? Sea, mira, hace. mira, mira Sergio, nosotros eh, tenemos un protocolo para la entrega de, la, de los kits alimenticios. Y ese protocolo va dirigido a las personas más necesitada. Eh, eso significa que hay una depuración eh, de los listados que llegan a través de las redes, eh, de los listados que llegan a través de, de líderes comunitarios que se acercan a nosotros. Y definitivamente que al tener esta, esta segmentación y este esta clasificación nosotros estamos llegando a las personas más necesitadas y eso significa también eh, que hay carencia de todo tipo eh, hay carencia básicamente de, de alimentos porque estamos llegando a zonas vamos a decir donde, donde otras instituciones quizás no pueden llegar por ejemplo te pongo el ejemplo de calabazo que es una comunidad de la peña donde donde, donde no hay prácticamente no, donde no había llegado ningún tipo de ayuda ahí las carencias son eh, en todos los aspectos porque ahí no llega la, la televisión, ni la radio, ni, la, ni las redes, es, Eso es lo que pasa. Si llegara, la llevaran porque ahí el anuncio se hace mejor. Así es, así es. Manuel, yo no quisiera mencionar nombre, porque les decía, comentaba ahorita cuando iniciábamos el programa, que esto va a ser un deber y que nosotros vamos a trazarnos como meta y mostrando los rostros, así como te invitamos a ti en el día de hoy vamos a invitar a otro. solamente hemos mencionado como nombre, de manera específica, el padre Moncho, que ustedes, pues, el equipo lo designó como coordinador de este movimiento, es una excelente decisión por parte eh, del grupo, porque aquí están al margen todas las ideologías, aquí no hay eh, política, aquí no hay que tú eres rico, que tú eres pobre, aquí caben todo, porque el único objetivo, el objetivo fundamental de este movimiento es tender la mano amigo, a aquellas personas que lo necesitan, pero vemos cómo ustedes, los que estamos en el grupo y lo estamos monitoreando, como 24-7 están comunicados. Vemos que a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, ya están dando los buenos días, integrándose ya, llegando al centro de acopio. Y por en el caso tuyo, que tengo entendido que está dentro del equipo distribuidor, eh, que es el que llega que hace contacto directo con la gente y va con esa con esa ración de alimentos eh, para llevárselo. Esa experiencia, Manuel, cuando tienes ese contacto con esas personas que ven que ustedes llegan con esa ración, me imagino que ven a Dios, yo Dios porque, como tú señalas, comunidades bien apartadas, donde no hay radio, probablemente ni televisión, como no dice serio que no llega nada. Eh, esa sensación que siente Manuel con los otros hermanos que junto a ti pues, van a hacer entrega de esa ración. Bueno, es una sensación definitivamente eh, muy satisfactoria poder llegarle a esa a esas personas, Víctor, eh, que necesitan en ese momento la mano amiga eh, de un pueblo, de, de, de, de, de un grupo de empresarios. Eh, pero yo quisiera, yo quisiera señalar eh, lo importante que ha sido eh, para mí haber podido compartir y estar ahora mismo en este momento compartiendo eh, esta, labor, esta labor con un grupo de personas, como tú mencionaste, encabezada por el padre Toño. Un grupo de personas que el único común un denominador es servirle a los demás. Eh, y ahí podemos mencionar una cantidad de personas que, que nos acompañan. Está Juan Rey, está Moisés Martínez, eh, Henry Mata, eh, está Juan Luis Burgo, eh, Ivano Collado, está Robert Sánchez. Eh, un grupo de personas que definitivamente el único objetivo que tiene es servir. Y lo hace con, un, con una entrega impresionante. o sea Llegar al punto de acopio a las 7 de la mañana y encontrar ya personas dispuestas, encontrar también un sinnúmero de voluntarios que, si, que sin recibir un pago es son lo primero que llegan a, al, al punto de acopio. Eso es una satisfacción impresionante. Y con ese mismo amor que esas personas llegan a ese punto, con ese mismo amor llega la ración al final, eh, a, al, al destino final que es la persona que menos puede. Y con ese mismo amor reciben esa persona esas raciones. O sea, definitivamente que, que, que la experiencia eh, ha sido una experiencia formidable eh, y yo espero que Fuerzas Vivas eh, se mantenga como un instrumento de solidaridad y de acompañamiento en situaciones como estas. Manuel, finalmente nos gustaría que como empresario eh, nos enviara, tal vez suena como un cliché, un mensaje a ese empresariado, a esos comerciantes, a esas personas que tienen la capacidad para identificarse, para solidarizarse, que tal vez por la razón que entiendan no lo han hecho, para que eh, se acerquen de alguna manera y puedan hacer sus aportes para que ustedes en este movimiento puedan continuar llevando a cabo eh, y poder extender un poquito más esa mano amiga a quienes en este momento pues, lo necesitan. Mira, Víctor, eh, eh, y serio, antes de dar ese mensaje que tú me has pedido, yo quiero también eh, decirte que Fuerza Viva eh, ha llegado eh, en este momento a más de 7.500 familias en, en, en todo San Francisco y la provincia de Duarte, eh, que hemos visitado eh, aproximadamente eh, 80 sectores y que además Fuerza Viva ha llegado de manera, de manera solidaria a un grupo de instituciones benéficas que hay en San Francisco, como hogares de ancianos, eh, como hogares de niños huérfanos, como centros de recuperación de, de adictos y así un sinnúmero de instituciones, no solamente en San Francisco de Macorís, sino también en los municipios como eh, Las Guaranas, como Castillo, como Pimentel... Eh, Castillo, justamente el miércoles vamos a, vamos a estar en Castillo haciendo un operativo. Y respondiendo a tu otra pregunta, yo primero quiero agra primero comenzar agradeciendo al empresariado de San Francisco de Macorís. ¡Wow! ¡Qué solidario ha sido! Eh, se ha volcado, se ha volcado en ayudas a este movimiento. Este movimiento jamás, jamás hubiera podido tener el alcance que ha tenido eh, si no hubiera sido con el apoyo del empresariado. Y no voy a mencionar nombres. Porque son tantos, Víctor. Pero aquí nadie creo que se ha quedado sin, sin poner esa, ese granito ese granito de arena. Eh, definitivamente que, que ellos son parte de este movimiento fundamental y han sido lo que han hecho posible eh, realmente que esto, que esto pueda realizarse. Al mismo tiempo, hacer un llamado nuevamente a todo el empresariado que ha sido solidario, a que continúe siendo solidario, a que continúe aportando a fuerzas vivas. Nosotros estamos ahí con el único objetivo de servir y vamos a hacer el trabajo que ustedes están esperando. Así que eh, nosotros estamos seguros que el empresariado va a seguir aportando y, y nosotros, hasta que la población eh, los requiera, estaremos dando ese servicio. Eh, y también en nombre de la población de San Francisco de Macorís, eh, agradecerle al, al empresariado. Eh, cada vez que llega una reacción a un hogar necesitado, ese mensaje, eh, ese mensaje de ellos para el empresariado lo recibimos dando las gracias eh, eh, y valorando ese gesto solidario que ha realizado el empresariado junto a Fuerza Viva Duarte en San Francisco de Macorís. Manuel, hermano, gracias de verdad. Desde aquí nosotros, pues, decía hace un par de semanas que nos estamos convirtiendo en, en, en espacio vocero de este movimiento porque ciertamente nos hemos identificado 100% a la labor que ha estado realizando Fuerza Viva de Duarte, que ha sido reconocido por toda la provincia de Duarte y el país porque... De manera, por decirlo, ha sido obligatorio que haya que reconocer esta labor porque en San Francisco de Macorís eh, tenemos gente eh, de corazón noble, de corazón grande, como han mostrado ustedes a través de este movimiento y han tenido que verse obligado a resaltar esta labor. San Francisco de Macorís es eh, un pueblo, una provincia de gente buena, de gente loable, que cuando el momento lo requiere, ahí está. Y muestra de esto es lo que he estado haciendo Fuerza Viva de, de Duarte que como tú señalas, no queremos mencionar, nombres, son tantos y comenzamos a mencionar, pues algunos se nos queda y sería tal vez no eh, no sí, saludar sí, sí. a mencionarlo, pero son, son cientos de hombres y mujeres que están dentro de Fuerza Viva de Duarte haciendo esa ardua labor Manuel, gracias hermano por estar con nosotros y seguro que Fuerza Viva de Duarte en este momento te está esperando para que continúe con esta noble y ardua labor. Que el Señor los siga bendiciendo y protegiéndolo a ustedes. Gracias, Víctor. Y gracias, Sergio. Y un llamado final a la población de quedarse en casa, de seguir las instrucciones de, que nos está emanando el Estado, el gobierno. Y, además, hacerle un llamado a cada persona de que si tiene la posibilidad de ayudar a un vecino, de ayudar a una persona cercana que lo haga en este momento, que en este momento se está necesitando definitivamente esa, esa ayuda. Gracias Manuel de Moya por estar con nosotros en el día de hoy, quien es parte de este movimiento que es Fuerza Viva de Duarte estuvo compartiendo con nosotros hoy en contacto diario. Vamos a la pausa y a regreso pues seguimos con el contenido que hemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Así que no le cambie que en breve venimos con cinco minutos en contacto con los deportes y nuestro amigo Ariel Ken, No le cambie que en breve regresamos.